entramos aquí con el señor Lorenzo de la Cruz ¿Cuál es su denuncia? La denuncia mía es que eh, ellos tienen que venir para que arranquen ese palo de ahí porque vamos a esperar a que ese palo mate a un niño o el alambre me queme la casa le va peor si, mate, si pasa una desgracia aquí con ese alambre y pasan por aquí y es de barde. yo mismo le he dicho a la gente a los que pasan por aquí del palo y, y, y se hacen los lo ciegos y los sordos ¿El nombre suyo? Lorenzo de la Cruz Ok. ¿El sector cómo se llama? los jardines los en jardines. la calle ahí aquí una vez. Okay.